Yeah. No, me ha a ver marco. después no vamos a estar No No me No, me No, No, ¿Quién dejó un cuaderno ayer en el laboratorio de diseño de circuitos? ¡Ey, se En serio. ¿Quién dijo sí, eso? ¿Quién te eso ¿Quién ya están sacando todo el lado. No vale, no vale, no vale. Era cuestión de tiempo, ya están arraigando. Ya andan. Tuvimos una reunión y pregunta preguntaron: pues, hey, ¿Cómo se han portado los bichos del ¿Sí? primero? No, mira, ahorita no se va a la cara. Claro, que así, no Así que se trataron una semana. ¿verdad? Todavía no rompen el techo, ahorita ellos. la garra para los dos días ya estaban moviendo sí. sí, me acuerdo porque yo lo tuve. lo que sí es que la mala de primero pues la mala de segundo está intrigada con ustedes, toda la vida me preguntan ¿y esos son los de primero? no, les digo ¿y esos son los de primero? no mira, el tercero va a ser si se llega no, no, no, ¡Gracias! <laughs> cerrando la ahora Torres Poya, Torres Ramírez. los equipos y toda la cuestión y llega eh, pero por otra parte si quieren el otro martes les aviso este concretamente o sea porque es seguro que va a haber fútbol ¿verdad? lo que no sabemos es que otros deportes y eso lo van a decir el jueves ¿no? entonces Voy a tener ahí la noticia el lunes ¿qué onda? entonces eso es lo que vamos a averiguar va, de ir con el otro tema ¿verdad? la camisa este Para la otra semana que empezar a, a recoger el billete. ¿no? Entonces, vamos a quedar así. ¿vale? La otra semana lo vamos a recoger, como yo los tengo en la práctica de esta materia, todos, ahí es donde vamos a, a pasar la báscula, Entonces, este, y ahí lo voy anotando, ¿verdad? Si quieren hay de todo algún papel de recibido, no sé. Si no y eh, la gente de la bodega ya me dijo que tienen las camisas así de muestra, ¿verdad? Para que se las prueben. Entonces, esta semana, este, también a la hora de la práctica, se salvaron. ¿verdad? Vamos a salir un poco antes, de manera que se vayan a probar las camisas, para que ya sepan qué talla usar, ¿verdad? para Para que la otra semana ya solo me digan, ¿verdad? Me dan el dinero, lo pueden notar y vamos a ver la talla. Entonces, ahí está eso. Eh, quiero ver. No sé, sea, la preguntas ahorita de nuestra uh -huh. Pero siempre relacionado ah, con los equipos, se puede mezclar carreras, uh ¿verdad? -huh. Mira, mezclar como tal, no sé, aunque los de hardware el año pasado metían a jugar gente de electrónica. Uh -huh. Por ahí se pueden hacer algunos fichajes ¿verdad? con pasaporte de otra carrera, pero. O sea, puede ser, mira, lo, lo, o sea, parte de las cosas que van a decir el jueves es cuántos equipos se van a sacar por escuela, porque como la Mara es entusiasma, ese se saca, bueno, pongan en la Mara de auto, son como 300 gente ¿verdad? o más, entonces, esos men sacan, uy, qué sé yo, como, como 8 o 9 equipos, ¿verdad? entonces, este eso van a decir cuántos equipos se van a sacar por escuela entonces ahí les de, ahí de dejo ahí ese dato se les voy a dar nomás a ustedes este otra pregunta nada. no va otra cosa este el día de hoy les van a hacer la bienvenida verdad no les van a dar nada nada más que palabras Para a ser aquí en el auditorio ¿Te habían comentado de eso? No, no. Pues, pues se los comento yo. Bueno, a las 9 de la mañana, ¿con quién tienen? ¿Tienen inglés? Sí. sí. Uh, ¿Con quién? Uh, uh, con panameño. Con... ¿Con, ¿Con, ¿Con, ¿Con quién? La con panameño. Con la el el ¿Con el apellido? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> pues sí, pero. No bueno, bueno, ¿en qué habla tienen? Aquí Aquí siempre, va. Ah, pues este. Tienen que estar cabales a las 9 acá y si el teacher panameño no se acuerda tienen que decirle que los tiene que llevar al auditorio porque se ha programado un evento de bienvenida para los de primer año bla bla, entonces tienen que ir allá. No. Pero pero díganle que los tiene que llevar porque sí es es es, o sea, nos mandaron la indicación de que el profesor que estuviera ¿a, con la gente del primer año, tenía que llevar al grupo todavía sea, a, a la auditoria entonces, este ahí díganle verdad ya si no se lo lleva va a dar cuenta y, y, y lo a sacar. voy a ver, voy a ver voy a ver cómo lo hacen, pero sí el, o sea, la verdad es que sí, tenía que venir a sacarlo entonces en todo caso ustedes digan, ah, pero no o sea, no vayan a ser de, de arrebalero de que, pa, llévenos <risa> <risa> con cariño, tiene, no, mira, dice que está este evento, bla, bla, bla, etc. Y se van. Entonces, este, ahí van a estar, ¿verdad? les van a dar la bienvenida, no sé, algunas palabras y cosas así. Dicen, no, al refrigerio no. Ahora, ¿a dónde entran ustedes? Dicen por ahí de que... Por cada escuela van a presentar al profesor de cada escuela. ¿va? Entonces, generalmente la más se huye. de ustedes, que me no bulla. Ya, ya ya le aviso. Porque este, creo que acá vamos a estar Juan y yo, ¿verdad? De Harvard. Porque Carlos Grande ahora creo que no iba a aparecer. Eso, Tenía el compromiso. ¿va? La cosa es de que ustedes griten. ¿va? Si ven que la mano ya gritó, pues sí, no vayan más a ser nosotros. Entonces, entonces, desde ya les aviso, ¿no? ese es el simulacro de los muros. Entonces, este, a las nueve ¿si ¿Sí se acuerdan o bueno, Vamos a ver quién, quién termina siendo el vocero de este grupo. Toda la vida ya No me acuerdo, desde el primer año no me acuerdo quién. Ah, como no, hay uno que, que yo le digo que es la persona más ¿no? ocasana del mundo. La cuestión es de que es toda la vida se acuerda del evento, no como hay que perder clase. Entonces, profe, nos tiene que llevar a no sé dónde, sí ya, sé, sí, ya se queda. ¿o? Vaya, este, vamos a tratar de cerrar este punto algo rápido. Eh, hoy de lo que vamos a hablar es de. Eh, ¿Cómo se llama? Un poquito de sistema operativo, ¿verdad? O sea, vamos a dar una introducción. Aquí vendría siendo un sistema operativo, es decir, antes que nos metamos a, precisamente a configurar y lo que ustedes quieran, hay que hablar de que es un sistema operativo. Entonces, si ¿sí me Este, cosas que vamos a tratar ahora, ¿verdad? Primero, ¿qué es un sistema operativo? Vamos a hablar un poco de historia, ¿verdad? Este, si bien la historia, como tal, no les va a conseguir ningún trabajo, es por lo menos para que sepan de dónde venimos, para ir este, hacia dónde va este rey de los sistemas operativos. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Este, vamos a hablar también de los tipos de sistemas operativos que pueden haber. Y eh, dentro de esos tipos, algunos de los reconocidos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, eh, no sé, algunos de ustedes sabrán un poquito de red y sabrán que existen los servidores. No, nadie, nadie, pues, nunca ha escuchado. Bueno, para quienes no saben de la existencia de los servidores, eh, suena chistoso, ¿verdad? pero un servidor es una máquina que da un servicio, pero de red. Entonces, esas máquinas generalmente usan un sistema operativo especial porque no es lo mismo que este, dedicarse a ser un cliente, entonces vamos a hablar un poco de eso y este, también vamos a hablar de los tres digamos los tres fabricantes fuertes de, de sistemas operativos, al menos a nivel doméstico ¿verdad? que serían Microsoft Windows eh, Linux como tal no tiene fabricantes, pero vamos a hablar de de cómo entra Linux en el juego de los sistemas operativos y vamos a hablar un poquito de Mac también, ¿verdad? O sea, obviamente acá no tenemos Mac y cuando vayan a mantenimiento van a ver una Apple ahí, pero no se ilusionen, porque esos son desde como 12 años, por ahí. Entonces, no se ilusionen, ¿verdad? Pero de todas formas vamos a hablar un poco de Mac y quizás acá tenemos la fortuna de que alguien ha usado Mac alguna vez. En el primer año teníamos a alguien, entonces ahí nos dio un par de luces va, vale, puede ser, va, también pa vale, entonces, este, ¿qué es un sistema operativo? dice por acá porque van a copiar ahí un ¿qué es un sistema operativo? dice acá que es un intermediario entre los programas de aplicación las herramientas y los usuarios además del hardware de, de computador entonces, tenemos por acá un sistema operativo y esto lo que vendría haciendo es un intermediario. Estoy tocando. ¿no? Pues, pues que no menos, pero. No, bueno, me si no van a trabajar de seguro, pero justo, justo, justo como lo pensé. ¿no? <risa> ya salió. ¿no? Bueno. En todo caso, este, vaya, esta es la idea central de un sistema operativo. Vuelvo a repetir ahí para que primero no se vaya a conocer. Entonces, es un intermediario entre los programas de aplicación, las herramientas y los usuarios, además del hardware de, de computa, del computador. Perdón. Entonces, o sea, al ser un intermediario, de lo que estamos hablando con un sistema operativo es que es una plataforma. Entonces, la plataforma es la base sobre la que vamos a estar ejecutando todo. Si vamos por partes, encontramos ahí que es un intermediario con los programas de aplicación. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, eh, por ejemplo, ustedes saben cuál es, bueno, por pues si no ubican el término, cuando yo hablo de extensión de archivos, a lo que me refiero es al formato o lo que más después del nombre. Por ejemplo, yo tengo un nombre de un archivo, punto, lo que sea, ¿verdad? Algo, vamos a poner aquí, punto algo. Y ese punto algo se refiere a una extensión. Entonces. Ustedes saben cuál es la extensión de los programas de Windows, por ejemplo, .exe, de ejecutable, eso es una de tantas que puede ejecutar, ¿verdad? Este, igualmente, bueno, no sé si como ustedes lo comentaban, del eh, tema de scripts, no, no, no fue como ustedes, scripts, ¿así? En práctica. Ah, sí, en práctica fue, pero en lógica de programación, Vale. Eh, Algunas personas, bueno, algunos de ustedes, ¿verdad?, que estuvieron conmigo en la práctica de, de lógica el viernes les comentaba la existencia de esto, script. Va, entonces, este, lo comentábamos por otro tema, ¿verdad? Pero, para, para que se entienda un poco la idea, tradicionalmente, o, o los primeros atacantes, los pioneros, ¿verdad?, en, en los ataques informáticos, hacían estas cuestiones, que no son más que rutinas de programación que lo que utilizan es el sistema operativo otra vez como plataforma porque arman un archivo de tal manera que el sistema va a entender las sentencias que el atacante quiere y vaya a operar de una forma en la que no debería por ejemplo, eh, había un script, eh, si quieren por cultura, ¿va? lo pueden buscar en, no sé, en google, en youtube pero hay un script que empezaba a abrir un montón del mismo proceso o sea, y puede ser un proceso de los, de los chafos, pues, o sea, ustedes abren ese proceso y no consume mucha memoria. Pero qué tal cuando hacen un script que vaya abriendo gradualmente uno, después dos, después cuatro, después ocho. Cuando vengan a ver, ya están con este, más de dos mil procesos al mismo tiempo. Entonces ahí es donde colapsan los recursos de la computadora y esta se apaga, ¿verdad? Entonces. Eh, ¿a qué es lo que quiero llegar? de que si vemos el concepto dice ahí es un intermediario entre los programas de aplicación funciona con esta lógica este, como el Windows no solamente puede ejecutar archivos .exe sino que también puede ejecutar otras extensiones como .bat que eran lo que llevaban estos scripts al ejecutarlas o también, bueno, curaría yo lo que he visto de repente algunos que se llaman CMD, que abren de un solo la consola, o qué tal cuando no tienen extensión, pero el sistema los reconoce porque son sentencias válidas. Ahí, aunque sea para un ataque, ustedes están usando de plataforma ese sistema operativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender como un sistema operativo? La plataforma, o sea, la base sobre donde vamos a estar nosotros eh, dando... Eh, contando cosas ¿Dónde? Eh, vamos a dar chance lleva uno ahí el compañero vamos a ver quién es el que le toca correr el que el <risa> <risa> así que ya vamos a empezar a correr en la mañana vale, este entonces, un sistema operativo vamos a tener nosotros, o vamos a entender más bien que es la plataforma la plataforma va a interpretar eh, rutinas eh, sentencias, qué sé yo, cualquier cuestión que tenga que ver con los programas de aplicación. De eso es que se agarran los programas para saber cómo operar. Por esa razón, si ustedes ejecutan un punto exe en Linux, no les va a funcionar porque es una plataforma distinta. ya si sí hay formas de hacer que un punto exe sirva en Linux, pero eso ya implica utilizar otro programa que se convierte en esa plataforma. O sea, la plataforma principal es el sistema operativo y mientras no hay algo que nosotros, que, que nosotros hagamos para que entienda eh, cosas que entienda el sistema operativo pues no se va a ejecutar igualmente si ustedes ponen un punto exe en un mac eh, que yo recuerdo no funciona también no sé si habrán cambiado cosas, cosa ¿verdad? entonces eh, eh, por un lado tenemos que otra cosa tenemos ahí herramientas y usuarios entonces es un intermediario entre las herramientas y los usuarios Vaya, acá nos estamos refiriendo a eh, no solo la experiencia que pueda tener el usuario utilizando el sistema operativo sino también la administración de esa experiencia o sea las herramientas a qué nos estamos refiriendo a las opciones de configuración y con los usuarios a la administración de esas cuentas de usuarios y grupos dentro del sistema todo sistema básico tiene que tener un control de usuarios y grupos como mínimo y obviamente ser la plataforma verdad pero esas son o sea eso tiene que estar un sistema operativo no va a ser tal cosa mientras no tenga esto ahora este por ejemplo vamos a ver si le ocurre a ustedes algún sistema operativo que no tenga una administración de usuarios MS2. MS2. Pero MS2, bueno, yo no recuerdo haberlo usado. ¿Vos te acordás todavía de MS2? Solo Comentanos cómo era un poco. Solo una consola. Solo la consola. LED, A3, MKD, los Excel, Combat. MKD. Ah, es para que den carpetas dentro del Linux. El, de lin es el de Linux. Lin sí, sí sabía que era el Linux. Bueno, eh, un poquito de historia también otra vez. Gracias a... Maldison ahí, S. Este fue, eh, este es como el, el patriarca de Microsoft, ¿verdad? Este fue el primer sistema operativo. Entonces, si sí era una consola nada más y donde uno ponía comando y todo. Yo, como les digo, no recuerdo si tenía acceso para usuarios. Querría que tendría que tener, pues, porque es básico establecer un, una especie de login o un, un inicio de sesión en cualquier sistema operativo. Habría que ver, ¿verdad? Si alguien se puede conseguir ese dato, sería bueno. Yo creería que tiene que aprender. Baltizón dice que probablemente no. Habría que ver, ¿va? Vaya. Este, vayámonos entonces a algo más actual. Android. ¿Alguna vez ustedes han iniciado sesión en Android? Que no se ve con la cuenta de Google, porque eso es otra cosa. No. Vaya. Les cuento, va, ahí en Android hay un inicio de sesión que es mediante la cuenta de Google, pero eso nada más para sincronía con la nube, o sea, para que este, las aplicaciones que ustedes tienen guardadas en los data centers de Google se descarguen a su dispositivo mediante la cuenta, además contactos, correos, lo que ustedes quieran. Pero de ahí para allá nunca han iniciado sesión en su teléfono como iniciarían, por ejemplo, con Windows. Eso es verdad, pero... Eh, escondido digamos Android también tiene un sistema de control de usuarios porque eh, ustedes lo pueden bajar verdad, hay aplicaciones en la Play Store que son de consola de comandos funciona igual que una consola de comandos de de, Win, de, de, de Linux entonces, de por si sí ustedes entran y ya hay un usuario que el usuario se llama eh, Como quiero ver, es la marca del teléfono, creo que el modelo y un par de números más, o si no, solo la marca del teléfono y el modelo. Pero ahora les pregunto: hay un proceso que muchos de ustedes hacen, ¿verdad?, que se llama ruteo. ¿Le suena esto? Ruteo. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha hecho ruteo en su teléfono? ¿Y por qué razón lo hicieron? Para liberar espacio. Para liberar espacio, mayor, para liberar mayor espacio. Espacio. Para. Para. Mayor control. ¿Y el el sabes de dónde viene este roteo? ¿Cuál es la lógica? Permiso de administrador. Permiso no solo administrador, el root es ah, el superusuario. Les decía a la mara de, de, de Lógica los viernes que el root era como el modo Dios en Unreal Tournament. y nadie lo jugó, debería. Porque es un juegazo. Entonces, ¿cómo se llama? Unreal Tournament. Vamos, otra vez. Unreal sí va sí, sí, sí. no me acuerdo qué sí esto cambió toda la época en los juegos de pero bueno volviendo al tema cuando ustedes hacen ruteo lo que están haciendo es que al teléfono le están haciendo creer que ustedes han iniciado sesión con un usuario sin restricciones entonces de esa manera va por ejemplo decían por acá para liberar espacio me imagino que eh, bueno, no sé, ¿quién hay le da espacio? Hay varios métodos, ¿pap? pero ¿quién hay le da espacio que nos comparta más o menos qué es lo que hizo? O sea, no el ruteo, sino que la acción así, para liberar espacio. Alguien dijo, ¿vos fuiste? No, no Dale, dale. Este, lo que hice fue mediante el super usuario eh, como hay una opción para eliminar aplicaciones que trae el teléfono por fábrica, como digamos, el clima que uno nunca ve, o cosas innecesarias ¿Necesitas? lo que hice fue borrar esas aplicaciones que no se necesitan. Ahí hay una forma ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes cuando inician sesión con su usuario normal, teléfono, no les es posible borrar esas aplicaciones ahora, al iniciar sesión con un usuario root que es lo que hacen ustedes haciendo ese proceso de rooteo, ya pueden eliminar esas, esas aplicaciones También se podrían mover aplicaciones de Exactamente, es la otra verdad. Se hacen unas particiones Etcétera, etcétera, que por cierto El tema de la otra semana es particiones Así que vayan estudiando eso este, Se hacen particiones y ahí se va liberando Un poquito de espacio Entonces, este, a lo que voy Es de que, aunque no parezca Que nosotros estamos iniciando sesión Los sistemas operativos sí tienen un sistema De control de acceso, porque es básico es Un sistema operativo, y acá es donde entra Este elemento De el sistema operativo, y también lleva la otra parte que es ser un intermediario del hardware entonces, eh, por qué razón verdad bah, ahorita están ustedes viendo lógica de programación dentro de un año, que esperamos en segundo, van a llevar una una cantidad que se llama controladores de no sé qué y no sé cuánto algo, la da Carlos grande, entonces esa materia de lo que se trata es de meterse a, hasta el kernel de Linux, que el kernel es el núcleo del sistema. Y, hay, y ahí lo que van a hacer es configurar el sistema por pura programación en C, de tal manera que puedan controlar esto. O sea, que el sistema entienda de que al momento de ponerle un periférico, que no es más que un dispositivo de entrada y salida, de ponerle un periférico, ¿cómo lo va a operar? ¿Cómo lo va a procesar y qué es lo que va a hacer? ¿verdad? entonces ahí es donde ven que un sistema operativo hace ese intermediario entre el hardware que nosotros tenemos en nuestro equipo y como lo entiende internamente la máquina entonces eh, por, por esa razón digamos en una, en una cuestión un poco más liviana eh, pero viene siendo lo mismo por esa razón es que existen y es tan importante saber instalar los drivers esto de acá ¿alguien ha escuchado las palabras drivers? no vale. los drivers de Irene, verdad, son controladores del hardware si ustedes tienen un driver actualizado, simplemente el sistema operativo no les va a reconocer el software, entonces si ustedes un día encienden su computadora y ven la imagen toda fea, con unos colores bien básicos y todo probablemente es porque el driver de la computadora Está malo porque está desactualizado o por otra razón verdad pero tiene que ver por ahí entonces el driver lo que lo que hace o sea, es un pequeño programa que le dice al sistema operativo cómo va a trabajar cierto hardware entonces vemos acá el tercer elemento que es un intermediario para el, el hardware que tiene la computadora se, ¿se entiende esta idea de que viene siendo un sistema operativo sí bueno, vamos a ver eh, Quiero ver, dice por ahí también hubo otro concepto o conjunto de programas para controlar el administrar de forma eficiente los recursos de hardware, permitiendo que se ejecuten concurrentemente varios programas para proporcionar un entorno de trabajo en el cual los usuario puedan interactuar con sus aplicaciones. Bueno, vale. en ese concepto largo siempre van estos tres elementos, por eso esta es la idea principal que tenemos que tener. ¿En qué me voy a detener de esto último que he dicho? que se ejecuten concurrentemente varios programas vamos, no sé si lo vamos a tocar más adelante, no recuerdo pero ver, en todo caso lo menciono ya en los principios de los sistemas operativos eh, existía, creo que se llamaban así monotarea estos son inicios de los sistemas operativos es decir, una, un proceso a la vez la misma evolución no solo de la gente que programa, sino que del hardware al que tenía acceso esa gente, o sea, la tecnología que se fue desarrollando, permitió pasar de monotarea a multitarea, y es lo que actualmente tenemos. O sea, en cualquier dispositivo que ustedes agarren, sea una computadora, sea un teléfono celular o pensemos en otras cosas que llevan un sistema operativo, por ejemplo, los Smart TV, este no sé, sea, bueno, no se me ocurre ahorita otra cosa, pero todo lo que ustedes quieran, si lleva un sistema operativo, ahora es multitarea. Y ustedes dirán, qué raro va, porque a veces, bueno, por ejemplo en Android, yo tengo YouTube y no, o sea, si lo quito, yo dejo de escuchar el video, como en la compu, aún así es multitarea, porque el Android no solo le está ejecutando YouTube sino que en segundo plano está ejecutando un montón de procesos necesarios para que el sistema siga funcionando al haber varios procesos al mismo tiempo estamos entrando en sistemas multitarea y hoy son, son únicos que existen o sea, monotarea es cosa del pasado, es de arcaico o sea, multitarea es lo que tenemos desde hace un buen rato entonces lo mismo pasa con Windows si ustedes solo encienden el Windows y ahí lo dejan, no quiere decirte de que, que no están ejecutando ningún proceso, están ejecutando un montón. Que en la práctica vamos a tratar de ver cuáles son los que se ejecutan al inicio del Windows, ¿verdad? Pero cuando ustedes levanten el sistema ya está iniciando algunos procesos. Entonces, eso hace un sistema multitarea. ¿Y en el caso de un GPS? Por favor? De un GPS. Bueno, mira, ahí en GPS me agarraste en curva, pero ¿qué quieres saber? Vamos a ver o si... Sea, sería monotarea o multitarea? lo que pasa es que el GPS como tal no es un sistema. No es un sistema operativo, sino que el GPS es cabal, eh, no, así lo dicen, un sistema de posicionamiento global verdad? el GPS eh, lo, lo que puede pasar es que tu sistema operativo tenga la característica de, de reconocer el GPS por ejemplo o que el GPS más bien reconozca el dispositivo por el hardware que tiene entonces lo que te pueden mostrar o, o donde pueda entrar esta parte del sistema operativo es que haya, o sea que sea la plataforma para programas que necesitan ese, ese sistema por, por ejemplo Pokémon Go qué sé yo o solo el sistema Android como tal tengo eh, entendido de que si ustedes tienen activado el GPS y toda la cuestión en Google Maps les traza su ruta ya no que entonces eh, por ahí entre esa parte verdad bueno, entonces este antecedentes que tenemos con respecto a los sistemas operativos dice por acá, previo a la aparición de los sistemas operativos los operadores de las computadoras interactuaban directamente con el hardware de la misma bueno, eh, a qué se refiere esta idea en el inicio de, de la informática eh, no es nada, no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora ahora estamos súper adelantados a como estaban hace 40, 50 años y un poco más entonces en esos tiempos que tenían tenían armatrostes, o sea las computadoras, estamos hablando que quizás eran de este, de este espacio todo el espacio era una gran máquina donde este, el operador se sentaba a hacer nada más operaciones matemáticas, ese, ese es como el, el inicio de o sea, la informática inicia tratando de resolver matemáticas. Ese fue el objetivo. Y la, la, o sea, la computación, las primeras computadoras, ese era el objetivo, ir resolviendo operaciones matemáticas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha visto una película que se llama El código Enigma o en inglés the Invitation Game? No, nada. Esa película trata de un tipo que se llama Alan Turing. Vamos a ver, quizás. Alan Turing. Entonces, este tipo es, este, digamos que se le reconoce como el padre de la computación o el padre de la informática, o lo que quieran. Este es un matemático eh, inglés, que estuvo... Estuvo, vetido, o sea, estuvo trabajando con el Servicio Secreto de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial y desarrolló una cuestión que se llama la máquina Turing. El objetivo de esa máquina Turing era desencryptar mensajes de los nazis. O sea, como en tiempos de guerra, eh, la comunicación obviamente se tiene que hacer a nivel de código, ¿verdad? Porque si te descifran el código, o sea, si la decías así nomás, te interceptan y ya tienen toda tu estrategia de guerra entonces los nazis usaban un tipo de, de código bien complicado y iban cambiando la llave todos los días entonces para eh, este, este tipo trabajaba con, con un equipo de gente que se dedicaba solamente a criptografía pongo por acá la palabra criptografía la criptografía eh, se encarga de estudiar toda esa cuestión de códigos, eh, encriptación, que es cómo se codifica un mensaje, digamos, para que se entienda de una forma y se lea de otra. Entonces, eh, trabajaba con un equipo de gente que solamente se dedicaba a esto, a tratar de descifrar los mensajes de los nazis. Pero para una persona, tratar de descifrarlo era demasiado complicado, porque se podían tardar hasta semanas en un solo mensaje y los nazis mandaban un mensaje por día y todos los días cambiaban de clave o sea que si un día lograban este... descifrar uno de esos mensajes ya no servía de nada porque es información que fue de hace dos semanas entonces este tipo empieza a pensar en una máquina que permita desencriptar eso de manera más rápida y así es como llega la computadora digamos entonces con la máquina Turing inicia todo y a partir de ese momento un montón de gente empezó a hacer sus propias, o sea, a desarrollar su tecnología para hacer estas computadoras, pero siempre el objetivo era realizar operaciones matemáticas. Entonces, en los principios de la computadora, el operador lo que usaba eran tarjetas, por ejemplo, tarjetas, y eh, iba utilizando como si fuera una calculadora que tenemos hoy día, eh, iba interactuando directamente con el sistema, o sea, el sistema, eh, digamos que no era inteligente en el sentido de que dependía bastante de la actividad que le diera el usuario. Entonces, a eso es a que se refiere esta idea, que previo a la, a la aparición de los sistemas operativos, los operadores de las computadoras interactuaban directamente con el hardware de la misma, o sea, no existía la idea de un intermediario, sino que quien se ponía a hacer toda esa cuestión era el operador. Pues, las computadoras ejecutaban órdenes por medio de interruptores o botones y otros dispositivos de entrada. Estos últimos cargaban programas en lenguaje máquina. Además de eso, era posible imprimir, sí, verdad. Pero todas esas máquinas estaban nada más al servicio de grandes universidades y, este, era un solo rollo porque, como les digo, de por sí era complicado porque de repente tenían un botón por acá y tenían que correr hasta allá para hacer el otro botón y terminar la operación entonces este, ahí es donde surge la necesidad ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para, eh, para que la máquina pueda realizar estas operaciones sin necesidad de, eh, de que el usuario haga una, una gran operación entonces los sistemas operativos terminan apareciendo Ahí en los años 50, quiero ver si lo tiramos esto por acá. Sí, cabal, los sistemas operativos terminan apareciendo por ahí por los años 50. Este, y eh, en donde inician, inician por aquí en el procesamiento en serie. Cuando los usuarios accedían a la computadora, eh, como les, les dijera, el procesamiento en serie era que yo les decía. Una operación a la, al, al sistema, digamos, el sistema la hacía y después se encargaba de otra, como que la dejara así en cola. Entonces, este, esa es la primera idea, la, la idea del procesamiento en serie, y cómo empezaron, o, o sea, qué problemas había con, con este tipo de operación, que, este, como yo, un montón de gente que quería usar las computadoras, eh, a veces, si ustedes no terminaban un proceso y el sistema todavía lo estaba haciendo, ya interfería en el trabajo otro, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de esta parte de monotarea, porque tenía que realizar una tarea primero y después la otra. Después este, se pasó al sistema de sistema en lotes sencillos en 1956. El que se considera como el primer sistema operativo que fue el IBM 701. Pero el, eh, se lo repito por si están anotando ahí. En 1956 se desarrolla lo que se reconoce como el primer sistema operativo, como lo conocemos, ¿verdad? IBM 701. Entonces, la gran novedad para este tipo de, de, de sistema es que ya reconocía el hecho de que hubiera un monitor, ¿verdad? Entonces, eh, ya había una interfaz que interpretaban las operaciones y ahora qué es lo que pasaba. Ya no era ya no era una serie de operaciones, ya no iban una por una, sino que al ser por lotes se cargaban varias operaciones y el sistema las iba resolviendo todas, eh, digamos, por, por grupos. Por grupo, esa es la idea. Después, el siguiente paso en la evolución de los sistemas operativos. Fue, eh, o fueron los sistemas en lotes multiprogramados. Sistemas en lotes multiprogramados. Entonces, este, los sistemas en lotes multiprogramados, dice, dice acá, corrían problemas de procesamiento. ¿Y en qué sentido? Eh, en los lotes sencillos, a veces en una operación que podría resultar relativamente fácil se gastaban un montón de recursos de procesamiento entonces en los lotes multiprogramados se corrige ese, ese problema este, evitando de que el computador aproximadamente malgastara 96% de su capacidad de procesamiento solo en la espera de transferir datos eh, por parte de los dispositivos de entrada y salida o sea cómo es esta cuestión digamos de que en el en el procesamiento por lotes y todo lo que hemos mencionado antes uno cargaba la operación esperaba el resultado de ahí venía el otro y volvía a hacer. entonces, en ese tiempo en el que la, el sistema esperaba nuevos datos para procesar perdía un montón de tiempo y perdía poder de procesamiento lo malgastaba, entonces al haber lotes multiprogramados se corrige eso, de manera que este, ya no ya no gasta esperando este, los datos que vengan y ahí estamos hablando de un sistema por turnos o sea, se iba programando y turno por turno el sistema iba administrando las operaciones que este, ¿cómo se llama? Eh, las operaciones que iba a realizar y eh, quiero ver, déjame ver, déjame ver. Ah, y por ahí tenemos los sistemas de de tiempo compartido, que es lo que, lo que estamos manejando, <coughs> creería que actualmente. Dice acá, comparte tiempo de procesador entre múltiples usuarios, los cuales acceden simultáneamente al sistema a través de terminales. El sistema operativo gestiona los tiempos de uso del procesamiento. Entonces, eh, esos sistemas el tiempo compartido yo creo que es lo que, lo que estamos manejando eh, de que pueden manejar distintos usuarios al mismo tiempo y esos usuarios se les dedica una parte del procesamiento para que puedan realizar esas operaciones si bien es cierto ustedes pueden decir vaya pero en Windows por ejemplo o en Linux yo inicio sesión y no pasa nada sí pero hay otra forma de iniciar sesión aunque no sea solo con la pantalla por ejemplo en el tema de Linux Ustedes pueden estar trabajando en su máquina normalmente y pueden hacer un, un inicio de sesión remoto, o sea, desde otra máquina, ¿verdad? Y ahí ya le están agarrando procesamiento al sistema, porque a pesar de que ustedes están en otra máquina, están realizando operaciones que afectan al sistema que está alojado en otro lugar. Entonces, este, ahí a cada usuario le va asignando su determinado tiempo de procesamiento. Entonces, eh, eso solo pueden hacer los sistemas de tiempo compartido. Va, eh, va, eso ahí termina la parte de historia dice por acá objetivos de un sistema operativo <coughs> vamos a ver va, objetivos de un sistema operativo eh, voy a poner por acá Los objetivos serían Facilidad Vamos a ponerle facilidad de uso Eficiencia Capacidad de evolucionar. Vale, vamos por partes. Facilidad de uso. ¿A qué le tiene que apuntar un sistema operativo o cualquier programa que ustedes hagan? A que no sea complicado para el usuario, sino que eh, hay sistemas, por ejemplo, que son intuitivos, es decir, que son fáciles de usar, entre comillas. Porque el, este, el usuario logra encontrar rápido qué cosas hacer ahí, no se pierde. O sea, por ejemplo, hablamos del MS2, ¿verdad? Por algo es un sistema ya viejo, pues, y es de los, de los primitivos, porque el MS2 nada más era una, eh, ¿cómo se llama? Una pantalla negra para poner comandos. Entonces, ¿qué es más fácil? Usar un montón de comandos o tener una interfaz gráfica. Una interfaz gráfica. Vaya, ahora, que vendría siendo más fácil para ustedes? Tener que buscar un montón de cosas entre todos los mismos de lo mismo que Windows o agarrar su teléfono y tener todo organizado por aplicaciones. las aplicaciones, bueno. Entonces, ven cómo va cambiando todo de manera de que sea más intuitivo usar estos sistemas operativos a tal punto que ahora vemos con un montón de niños de 5 o 6 años fácil pueden agarrar un iPad, una tablet, un teléfono y saben, saben hacer las cosas, pues vaya por ejemplo la, la hija de mi primo tiene quiero ver, tiene seis años y sabe usar Netflix. Vaya, y si, si le pongo Netflix a mi aula no va a saber entonces entonces ven ven como las cosas se van haciendo más intuitivas Ahora, este punto sí es importante, la eficiencia. Un sistema operativo eh, tiene que buscar la eficiencia, pero ¿de qué? La eficiencia en el hardware. Concretamente, estamos hablando de que sea eficiente en términos de RAM y que sea eficiente en términos de procesamiento. Y entre estos dos, este es lo importante, el procesamiento. O sea, si un sistema no es eficiente en, en el procesamiento, está fallando. Entonces, vaya, ustedes que usan bastante Android, según veo, ¿cuál es uno de los problemas que tiene Android? O cosas por las que lo critican a Android. ¿Ah? Vaya, ¿cuánto? Un, un, un teléfono, bueno, pero bueno me refiero a esos... De eso que solo soñamos. <risa> este, ¿Cuánta RAM tiene? Uno de los Android. 8. ¿8 de RAM? No, pero 4. ¿4? Andas por 4. ¿8? Hay un Pero bueno, 4 de RAM. ¿Cuánta RAM tiene un, un, uno, un, no sé, un iPhone? Uh, Menos de 1 GB. Pero depende de cuál modelo. Porque el 5 en adelante ya trae un giga de RAM El 7 ya lo implementa a 3 creo A 3, vale, pero ponele, vale Pongamos el 7 y a la par Que se yo, este, un No sé, de usted Un Galaxy Vale, un, un Galaxy, lo que quieran ¿Un Galaxy cuánto trae? Un <risa> No, hombre, hablemos de <risa> <la> <risa> un, último, ¿no? el ¿Un, no, un Un último video Un Sí, Un el Si, 4 4, vale, cuatro, cuatro. y el iPhone 7 trae un tres dijiste vos hay un giga menos de ram pero qué sistema operativo lo usa mejor Android o iOS? iOS ahí está entonces por qué gana esto por la eficiencia en el uso de la ram la eficiencia en el uso del hardware igual verdad eh, cosas por las que criticaban antes a Windows verdad no pero es que ese sistema muy lento tal y tal han tratado de ir mejorando esas cosas o sea buscando siempre la eficiencia porque históricamente Linux, en términos de eficiencia, le, le ganaba. ¿Por qué razón? Porque Linux antes eh, era así, puro oscuridad, así como, como el Génesis, solo era oscuridad y después se hizo la luz. Entonces, eh, Linux antes solo era pura pantalla negra, y puro comando. Entonces, eso no cuesta levantarlo con la RAM. En cambio, Windows tenía, o sea, no solamente tenía la interfaz gráfica, sino que tenía un montón de servicios y procesos basura que se iniciaban al principio del sistema entonces desde ahí se sabía que no era eficiente con el uso de RAM y tampoco el procesamiento con el tiempo ahí venido mejorando eso y en cierta forma también Linux ha ido empeorando un poco el tema porque buscando este de acá le ha empezado a meter interfaces cada vez más gráficas y eso le va agarrando este, le va agarrando recursos entonces solo acá si se fijan estos son como los objetivos de un sistema operativo, pero ya entramos en una especie de, eh, como les dijera, como una especie de pelea entre qué es lo que queremos. O sea, si vamos a querer facilidad de uso, probablemente vamos a tener que sacrificar un poco de esto, porque facilidad de uso implica hacer todo más entendible para el usuario y la gente entiende mejor imágenes que texto. Entonces, probablemente vayamos a sacrificar un poco de acá. Ahora, si queremos mejorar esto, probablemente vayamos a sacrificar un poco de acá, y si no queremos sacrificar nada, ahí es donde entran los sistemas operativos carísimos, o en todo caso el hardware carísimo, ¿Por ¿cuánto vale un iPhone? ¿Ya? Y el iPhone tiene estas dos, pero es mucho más caro que un Android, igualmente, si ustedes comparan, va, el año, quizás este año también lo hagamos con ustedes, pero el año pasado en la materia de mantenimiento, la tarea que le dejé a los bichos era que yo les ponía casas, por ejemplo. Eh, eran grupos de trepa, y les decía, vaya, una empresa de publicidad les ha llamado para que, este, que sé yo, les proporcionen máquinas. Entonces, lo que tiene que correr esa máquina es toda la suite de Adobe, tal, tal y tal. Hacer tres propuestas, dos de máquinas clonadas y una de un fabricante. Entonces, un grupo Aval llevó unas máquinas clonadas, que, o sea, obviamente iban a correr toda la suite de Adobe, pero las máquinas valían como 3000 dólares por todo lo que traían, ¿verdad? Que 16 GB de RAM, que procesador de esto, que tarjeta gráfica de aquello, eran carísimas. ¿Y cuánto valía una AIMa? Una como 2000. Entonces este, ahí ven, ¿verdad? Ahora, si ustedes agarran. Con la, o sea, exactamente las mismas especificaciones de una iMac con una máquina normal, digamos, le va a salir carísimo pero la diferencia es esta: que solo la iMac trae su sistema eh, Mac OS y es sumamente eficiente y fácil de usar. Entonces, ahí ven cómo, cómo se va haciendo esa relación entre los objetivos del sistema operativo, y por último, está la capacidad de evolucionar. Esto no se limita al tema de sistemas operativos, sino que en cualquier ámbito que tenga que ver con tecnología, tiene que estar presente. Por ejemplo, eh, hay una característica en las redes informáticas que se llama escalabilidad. Esa característica es eh, cuánto puede ir creciendo la red en el tiempo. Por ejemplo, la gente que inició este rollo del internet no esperaba de que para los novenos ya se fueran acabando todas las direcciones posibles. Entonces, o sea, las tecnologías se fueron adaptando de manera de ir solventando sus problemas. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Nadie se hubiera esperado en los 90 de que hoy tuviéramos teléfonos que se conectan a Internet, que tuviéramos teles que se conectan a Internet. No sé, creo que alguna vez había una refrigeradora que también se conectaba. Este, entonces, esa es capacidad de evolucionar. ¿Y en qué momento tienen los sistemas operativos esta característica? en ese mismo momento cuando ya se involucran otros tipos de dispositivos y tecnologías a los que es necesario que el sistema operativo pueda pueda hacer la función de intérprete vaya eh, por ejemplo mmm, no sé eh, vaya el Windows Windows 10 ahora trae su asistente ¿verdad? el famoso Cortana ¿verdad? que no es tan bueno no es tan bueno como Siri por ejemplo creo yo nunca ¿no? he tenido pero pero me dicen que bueno este entonces no es tan bueno como Siri, sí, pero a qué es lo que está respondiendo windows ahí está respondiendo a la necesidad de la mala de preguntar <risa> simplemente la necesidad de preguntar y que le da hueva ir al buscador entonces eh, ahí es donde van evolucionando los sistemas ¿verdad? entonces esto no es un tema estas tres no son solamente un tema tecnológico o sea no una cuestión técnica Ustedes, bueno, yo sé que no toda la marca acá le interesa, ni quiere ser, eh, ni quiere estar en el mundo empresarial, pero de alguna manera van a estar porque van a trabajar en algún lugar, pues, y hay gente ahí que si sí le interesa el billete. Entonces, esta de acá, no solo es una decisión tecnológica, sino que también de negocio. O sea, ¿por qué creen ustedes de que estas compañías, las cholotonas, pasan en guerra? Pasan en guerra por estos tres puntos, pero por quien agarra mayor parte del mercado de usuarios. Entonces, ahí vemos los objetivos de un sistema operativo. Ahora, en cuanto a las funciones, vamos a poner ahí: quiero ver funciones de un sistema operativo. La pueden estar por acá. A ver, funciones de un sistema operativo. Eh, dice aquí facilita la comunicación, facilita la comunicación computadora-usuario. Esto, facilidad de uso, En eh, cuanto a las funciones, tenemos ahí la primera, facilita la comunicación computador-usuario. Segunda función, gestiona recursos de hardware. Gestiona y asigna recursos de hardware. Entonces, ¿dónde vamos acá? En el aspecto de eficiencia. Después, este, gestiona y mantiene los archivos en dispositivos de almacenamiento. Cuestión de archivos. Eh, esta de acá, si bien no aplica a uno de los objetivos, pero esta es una de las funciones básicas que tiene que tener un sistema operativo, porque eh, todo sistema se va a nutrir de un montón de archivos. Y una cuestión básica que tiene que tener es la gestión de esto. ¿A qué se asocia esta idea de acá? A un tema que se llama sistema de archivos. Por ejemplo, ustedes han visto... Bueno, no sé si alguien ha tenido la curiosidad de ver que en Windows los discos duros tienen un formato que se llama NTFS, ¿sí? No, nunca nadie. Bueno, NTFS es un sistema de archivos y esta es como como la forma en la que Windows va a entender cómo va a ir manejando su archivo. Esto este tema sí lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? El tema de los sistemas de archivos. Pero cada sistema operativo tiene su propio sistema. Por ejemplo, en Linux estamos hablando de un sistema XT, pues hoy van por el bueno, por el 5 creo, 5 4. XT4 creo. Este, o igual en la, en las cuando ustedes formatean una memoria, han visto que dice ahí FAT32, por ejemplo, ahí está FAT32, el sistema es un sistema de archivos que también entiende Windows y sabe cómo gestionar pero eh, tiene ahí ciertas restricciones que vamos a ver en su momento bueno, eh, la cuarta función ofrece una plataforma de trabajo para otros programas entonces esto viene con la idea inicial ¿verdad? una plataforma para otros programas, es decir los programas eh, se, digamos, se aprovechan de las capacidades del sistema operativo. Y la última función, control de usuarios. Control de usuarios. Entonces, el control de usuarios básicamente trata la identificación y autenticación. O sea, identificación es saber quién está entrando autenticación si tienen las credenciales para entrar, o sea, no solamente usuario y contraseña, ¿verdad? Muchas veces la autenticación requiere otra cosa para, por ejemplo, en, en la persona a la que fuimos el jueves eh, habían o, o sea, hoy está bien de moda un, o sea, el, bi, el biométrico, ¿saben qué es biométrico? No, sí. biométrico es como eh, tener acceso a algún lugar o a algún sistema o lo que quieran mediante Puede ser la huella digital o puede ser cualquier otra otra cuestión corporal, ¿verdad? La retina. Este, hay gente, bueno, decían allá en el foro que había gente que incluso pedía configuración de biométrico para pasar la lengua ahí. No sé, pero puede ser, ¿verdad? O sea, lo más común es la huella digital. Entonces, este, también hay reconocimiento de voz, cosas por el estilo. Entonces, Está esta parte del biométrico y eh, hay una cuestión también que se llama RFID, que es por radiofrecuencia. Eh, a ustedes no le han dado el carnet todavía, pero si, si han visto en la mañana, hay gente como yo que pasa el carnet para entrar en estas en esta puertas, ¿verdad? Eso se llama RFID, o sea, es por radiofrecuencia que tres no sé qué, ¿verdad? Desde ahí sí me fallo porque no me puedo mucho pero eh, por medio de la radiofrecuencia la cuestión de dar el acceso entonces el, la autentificación de usuario no solamente es usuario y contraseña sino que hoy eh, en el siglo XXI ya contamos con este tipo de cosas eh, otras funciones que están por ahí facilita la comunicación entre el usuario y los componentes de hardware otra vez hablamos de plataforma Hablamos de eficiencia, pero esta vez la comunicación con los componentes de hardware. De eh, ahí quiero ver, bueno, por ahí hay, hay otros que solo pueden mencionar. Permite a los usuarios compartir datos y recursos de hardware. Eh, y estamos hablando en términos de red, ¿verdad? Y este, facilita la entrada y salida de, de diferentes dispositivos conectados a una computadora. Eso tiene que ver con otra drivers pero está así el sistema reconoce ese hardware puede eh, conectarse y desconectarse y lo tendría que reconocer ¿verdad? el sistema operativo este entonces para vale, si quieren porque hay, hay otros puntos que tratar Ahí, aquí me faltarían un par de cosas verdad pero eh, vamos a ver si lo tratamos la otra semana o lo vemos en la práctica, porque hay un par de visos que les tengo que dar. Primero que nada, con la virtualización de la teoría, ¿verdad? este Sí se va a hacer, solo que. El, la idea que nosotros tenemos es que para, para que sea más fácil inscribirlos a la plataforma eh, usen el correo institucional, creo que ustedes no tienen ninguno, ¿verdad? O hay alguien que tenga el correo institucional de acá, por sí, sí. Dice, Punto eso. Ya lo tienen, sí, sí. ¿Sí? No. Sí, o sea no, que ya se lo activaron, algunos de los que no nos lo pusieron en la, en la de descripción de y a otros tiene problemas. <ríe> Va, a, pues, a pues la mano que ya lo tiene eh, se va a quedar un rato lo vamos, a, lo vamos a anotar por ahí porque este bueno porque yo tenía entendido que nadie lo tenía entonces eh, ahí estamos pendientes de esa cuestión porque ya que ustedes son de nuevo ingreso como que un poco más tardado el proceso verdad este entonces vamos a tratar de ver eso en todo caso la teoría sigue siendo presencial hasta que yo le diga verdad muy probablemente estemos hablando de la quinta semana en adelante que ya va a ser virtual virtual este, quiero ver esto. en cuanto a esta parte quiero ver que era el otro que me iba a preguntar <risa> <risa> <risa> ah, ya no me acuerdo ya voy a acordar okay. bueno, en todo caso este cosas que tienen que bueno la otra semana que vamos a ver verdad vamos a seguir eh, hablando un poquito del sistema operativo de cuáles son los que hay y este van a investigar por ahí empiecen a ver eh, empiecen a ver qué es el particionamiento de disco y este cómo se gestionan las particiones en un disco, o sea, particiones y gestión de esas particiones. Eh, y lo que vamos a estar viendo también, lo que sigue sería la estructura, la estructura lógica interna de un disco duro. Este, Ustedes dirán, ¿verdad? ¿verdad? Es raro porque estamos hablando de sistema y no hemos pasado a disco duro. Sí, ¿verdad? pero en momento en el, que el sistema una plataforma para eh, ir entendiendo, o sea, para, para que se entienda el hardware y desde que vamos a ver particiones y toda esa cuestión, es, eh, es necesario saber cómo funciona internamente un disco, o sea, la parte lógica, o sea, la la ¿Cuánto, cuánto es el máximo de particiones que se pueden hacer o dependen de, de la parte de del, del sistema de archivos. Sí, quiero ver, apenas bueno, que vean mi chat, ah, ya me acordé. Eh, no, pues no, bien. Bueno, ya me voy a acordar y lo voy a buscar de todas formas. Ah, bien. sí, eh, particiones y la gestión de particiones. Bueno, este, ya me voy a acordar, ahí bien. Sí, ya voy a ver si me acuerdo, de todas formas. Vale, a los nueve, ¿va? se le puede olvidar eso, Simón. Vale, acá. Miren ¿Vale, que le he dado un buen rato para desayunar. ¿Si?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 Bueno, la que la en es un poco de que Igual, ¿dónde el cliente? ¿Dónde está el ¿Dónde ¿Dónde ¿Qué sistema tiene? Windows. Interesante. ¿Dónde la compraste? En internet. En Amazon, creo. ¿El qué? En Amazon, creo. ¿Cómo? Uh -huh. Está chido. Uh -huh.